Hola gente de todas partes, bienvenidos a un video más de retro gamer 21 En el episodio anterior ocurrió que perdí y tuve que volver a comenzar Bueno, desde el mismo lugar Pero eso es una mancha para mi expediente Y el video anterior En el video anterior quedamos aquí que esto es 3-1, nivel 3-1 o estación 3-1 y pasamos la 2 completa Ahora vamos a tratar de pasar esta 3 completa el F final de este nivel o estación y bueno vamos a eso pero déjenme tomar un respiro prepararme porque esto puede ser bastante complicado ya que solo tengo dos vidas que es lo que me quedó del nivel anterior quito la pausa y ahí vamos señores a la acción y empezamos mal porque ya se me olvidó dónde tenía que apretar para poner a la bomba. Pero afortunadamente afortunadamente no me pasó nada malo. Ni me chocaron el carro, ni me atracaron ni nada. Uy. Uy. Eh, nuevamente le mando saludos a todo el mundo que mire estos videos, este video o mm, alguno de mis videos. Eh, bueno, no alguno porque sería si ven este. Si no, no escuchan el saludo igual. <ríe> que tonto soy. Bueno, un saludo para toda la gente que mira el video donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Saludos desde Venezuela con cariño para todos ustedes. Y... Bueno, vamos a recordar con este bonito juego de Super para Super Nintendo... llamado Super Bomberman. ¿Por qué se llama así? No sé. Ni idea. ¿Será porque hay bombas? Tal vez. Puede ser. Me da la impresión de que puede ser correcta esa apreciación bueno eh, vamos a bajar eh, para abajo y a subir para arriba ok eh, ok ahí vamos ya está casi todo ahí está la puerta una puerta sur nunca hay que abrirla las pesadillas son muy largas pero de todas maneras ya está abierta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger esta bombita que nos pusieron por allí. Y vamos al 3-2, señores. Rápidamente. Vamos al nivel 3-2. O estación 3-2. Esta estación... Ay, ay, ay puta madre. Ah, ah, me salvé, no sé ni cómo. Esta, esta estación es presentada por... Loca Cola. Loca Cola presenta. Ay, coño. Topos de mierda. Mierda. El vamos se hizo mierda. Uy, qué mal. Me queda solo una vida. Solo una vida. Para vivir. Título de película original. Y es original. ¿Quién más pondría un título tan malo? Solo yo. Ok. Let's go. Let's go. Eh, le, le, le, le, let's go. No te da tiempo, no te da tiempo, no te da tiempo, no te da tiempo. No. Vamos a, a tratar de matar a este comebombas. Sí, lo logré, lo logré. Logré matar al comebombas. Ay, pero no te quedes parado, pendejo. Pinche control. Me jugó una mala. Oh, miércoles. Miércoles por la tarde, y tú que no llegas. Uy, no, no te lo comas. No te lo comas. Ven por ella. Ven por ella, yo. Ven por ella. Ven por ella. No, coño. Esto es. ¡Al ¡Esto es Esparta! Ok, ven por ella, ven por ella, ven por ella Ok... Ven por ella, ven por ella, ven por ella Ok... Oh... oh... oh... oh... Ok... Ok... Ok... okay. okay. okay. Ok, ok Me apuré demasiado Así que Meto la pata Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Me dio una crisis de Una crisis de De De De, de... Crisis de llamémosla así porque no recuerdo la palabra Vamos a continuar por acá descubriendo el mágico mundo de Bomberman. Super Bomberman para Super Nintendo. Ven, ven, ven, ven. Eso. 200 puntos. Vamos al siguiente nivel, titulado Nivel 33. Comencemos. ¡Nivel 3-3! 3x3 El regreso Estamos acá reportando... ...que tenemos un enemigo nuevo y no lo había notado Y es ese coso azul... ...que no sé qué es ni cómo se llama ni dónde vive, ni su teléfono, ni su dirección. Pero que friega bastante. Oh sí. Claro que friega. Y mejor me salgo de acá porque es peligroso estar en un lugar donde hay topos. Y especialmente si es el Topoillo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, con su bochillona. Yo siento Argentino y te Taposillo Uy, que no subas para allá Que te matas Que te matas Que te matas Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Uy, no sabía que tenía tanta potencia, tanto poder. Qué cool. Qué super cool. Super cool. ¿Han visto esa película? Eh. Muy, muy chistosa. Muy, muy chistosa. Ay, puta. Toda madre me maté yo mismo, güey. Momento, yo no soy mexicano. Sorry. Ese fue. Ok. El final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. 3-4. Vamos a la parte 3-4. Nivel 3-4. Estación 3-4. Como quieran llamarlo. Vamos De una vez Uy Oh, y ahora tienen casco uy uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, uy, uy Uy No puede ser, perdí No puede ser Igual que en el nivel anterior Perdí, señores, esto es Frustrante pero continuamos, 3-4. ¿Qué se le va a hacer? No soy el mejor jugador del mundo, ni siquiera para este tipo de juegos retro, pero ¿qué se va a hacer? Aquí estamos, aquí seguimos, eh, dijera aquel famoso... sí, que todos... bueno, muchos conocen esa historia. Eh, que no vamos a mm, divulgar acá porque ya está mm, bastante... Eh, olvidado Mejor dejemos así ay, ay, ay. Casi que muero Casi que muero Por favor Ok, son duros de matar Son duros de matar Y es que tampoco les pego nada Bueno Señores, así se mira el nivel 3 de Super Bomberman Super Bomberman para Super Nintendo. Así se mira, así se miraba, así se veía, así fue. ¿Cuántas personas pasarían este juego en su época? Uf, horas aunque no es muy difícil pero es que yo creo que este, este es un juego que no cansa, o sea, no. Sí, no, no no cansa. Yo diría que no, que no cansa. Bueno, este yo no lo jugaba mucho, pero el de Nintendo Entertainment System NES de 8 bits, ese sí que lo jugaba y nunca me cansaba. Ay, papalito me mató. no me cansaba de jugarlo y así podía jugar una y otra y otra y otra y otra y otra vez además uno siempre puede superarse o tratar, yo siempre trato, nunca lo logro y hacerlo mejor en cada oportunidad que se juega vamos a esperar que venga el casco amarillo sobreviviente de la guerra de Vietnam, sí Vietnam so no, Vietnam, esa es otra cosa esa fue otra guerra estoy hablando de Vietnam ok, esto va a ser todo para ti y vámonos de acá, vamos al siguiente nivel siguiente nivel el 35. En el primer video que hice Hace como dos días o un día o ya ni recuerdo cuándo Estaba más, cal más calmado. Más relajado. Y si ven ese video y ven este otro. Notarán diferencia Y todo tiene una explicación lógica Demasiado café Y, y, y, y, y, y, y, y, y sin embargo, a pesar del demasiado café, tengo sueño, mucho sueño. Est son las 10 con 30 minutos, hoy es sábado. Bueno, en el momento que estoy grabando esto, obviamente estoy hablando del momento en que grabo, no del momento en que los están viendo. Lo pueden estar viendo en el 2050 Da like si lo estás viendo en el 2050 <ríe> Tenía que decirlo Es el peor chiste de la historia Pero tenía que decirlo Y ya está casi todo desbloqueado Acá Ahí está la puerta azul nunca hay que abrirla las pesadillas son muy largas me voy señores de este nivel tengo siete vidas uh, siete vidas 36 vamos para allá y ahí tenemos a los a, a, a los, el ataque de los clones los reptilianos eh, los reptilianos estos... Ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Los reptilianos atacan. Ok. Yo sé que todos estos personajes de estos juegos tienen nombre. Lo sé. Tienen historia. También lo sé. Pero... No me sé nada de esto, así que simplemente les diré reptilianos, Porque eso parecen, son verdes, cambian de forma. Me recuerdan a los niños del maíz, invasión B. O B, invasión. Ay, piña colada. Vamos a esperar a que se coloque allí. Ahí está, listo, liquidado. No puede ser. No puede ser. Uy, casi que me atrapa. Uy, si es verdad que ya no tengo el poder que tenía, que podía explotar la bomba cuando yo quisiera, pero ya no. ¿Por qué? Porque me dejé matar, porque soy inútil hasta para hacer un video de un juego he dicho después de esta, de, de estas importantes aclaratorias vamos a continuar ok Bueno ya, podemos ver como rápidamente encontramos una puerta azul, nunca hay que abrirla, las pesadillas son muy largas, vámonos, nos vamos al nivel 6, eh, 6 ojalá, 3-7, al nivel 3-7 o estación 3-7. Y vamos a colocarle la bomba acá... Ah, inteligente, no se mueve de lugar... Pero yo lograré matarlo... Y lo he logrado, lo he conseguido... Ok, tenemos la patineta... Ya que tenemos la patineta... Continuamos con este, es un insólito universo... ay ay ay Insólito... Ok, está divertido el juego Bastante divertido el juego Oh, el café estaba muy adulterado Pero creo que le estoy pasando bien Y tendré video para el canal Retro Gamer 21 Y eso es muy importante, muy importante, muy importante, me mató <ríe> por estar de estúpido hablando estupideces, estúpido habla de estupideces, estúpido habla de estupideces, por la está hablando de estupideces te matlado, ay ay ay puto madre, <ríe> me salvé, no puedo creerlo. Me salvé insólitamente. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy puta. No. Este pendejo, güey. Hmm. Que harían guerra, ¿no? Guerra tendrán. Ja, ja, ja, ja. Hicieron enojar a Hulk. Ahí está su merecido. Y bueno, me voy, me voy, me voy. Al 3-8. Esto es el final, señores. Tengo 5 vidas. Esto es el final del nivel. Y tenemos al doctor Malito con su máquina infernal diabólica. Que tiene dos uh, manitas así. Dos estilo pinzas que pueden atrapar. Eh, a una persona o algún Bomberman que esté por allí incauto Además de que lanza esos tipo misiles Mientras distrae con esos misiles eh, mata a los Bombermans Está eh, altamente sofisticadamente diseñado para, para tal fin y entonces tenemos que ponernos las pilas ya si es que queremos pasar de nivel porque si no veo difícil que lo logre papá papá papá papá papá pa, pa, pa. y estas bombas están haciendo y no tengo casi fuego y ya me quedan cuatro vidas no cuatro vidas no quiero perder esto es humillante esto es humillante esto es humillante esto es humillante Esto es demasiado fácil para perder ¡No! Tengo solo dos vidas, me quedan Esto es humillante De, ve de verdad, ya mejor dejo de decir estupideces y me concentro Mejor... ¡Ay! Puta madre... Bueno, bueno, bueno, bueno, concéntrate Ricardo, concéntrate Ricardo, concéntrate Ricky, concéntrate. ¡Concéntrate! ¡Sí! Uh, me quedaba solo una vida, pero lo logré, lo logré. Bueno gente, de todas partes, en el próximo nivel, nivel 4... Así que, gente de todas partes, muchas gracias por ver el video, pueden darle like si les gustó y si no, también pueden darle like y si hacen los locos, o oh, nos hacemos los locos. Vamos al siguiente nivel en el próximo video. Chao, gente de todas partes.